Hola a todos, soy Álvaro de MakerGal y en este vídeo vamos a ver cómo recablear una impresora, ¿vale? Nos han traído esta máquina para revisar y bueno, el cliente estaba de acuerdo en sacar toda esta maraña de cables, ¿vale? Como siempre suelo decir, eh, no es recomendable tener todo esto aquí metido, la electrónica con todos los cables aquí porque al final la electrónica no, no se refrigera como es debido, ni los drivers... Entonces pues bueno, vamos a enseñar cómo, Bueno, vamos a desmontar toda esta carcasa de plástico que cubre la electrónica Y una vez que la tengamos desmontada, pues vamos a recolocar la electrónica en su sitio Y recablear todo para dejarlo todo bien ordenado y que la electrónica pueda respirar sin ningún tipo de problema Así que nada, vamos a ello Mirad lo que traía la máquina, una OVM Elite 20 Esto es, esto es una reliquia, ya no se fabrica esto Así que nada, bueno, vamos a desmontar todo esto inicialmente y después eh, continuamos. Vale, pues ya tenemos toda la caja de la electrónica desmontada, entonces bueno, el propio, la propia estructura de la, de la steel ya trae una serie de agujeros que son para montar la electrónica ya ahí en esa parte, lo que en este caso sí que no trae este marco en concreto, son agujeros para poder colocar la fuente, que la fuente normalmente pues va colocada de esta manera, entonces eh, Probablemente le voy a tener que hacer los agujeros, pero bueno, eh, le haremos los agujeros para dejarla bien colocadita aquí y que no, y que no tenga ningún problema. Pues lo que sí queremos para tapar todo el tema del de cableado, digamos que es un poco más peligroso, que, que sería el tema este de la cuenta alimentación, pues hacer una tapa aquí para dejarlo ya todo cerrado y ponerle un interruptor y una toma de corriente para no andar con el cable aquí enganchado vale de tal forma que si queremos colocar y, y quitar y poner el, el, conecto, el cable de corriente digamos lo podemos hacer sin ningún tipo de problema lo que sí voy a hacer es montar la electrónica en el, en el lado contrario bueno montaré la electrónica de este lado y dejaré la fuente aquí porque básicamente por cómo están situados los agujeros me cuadra mejor colocar la electrónica de aquí al lado si no me queda el usb un poco difícil de acceder entonces nada, eh, seguimos con el cableado y cuando tenga ya todo bastante avanzado eh, os vuelvo a decir un poco lo que ha he hecho Bueno un pequeño inciso, o sea, eh, bueno, paro aquí un segundo para enseñaros una cosa, que para que veáis muchas veces lo que hace la gente, no tiene mucho sentido, pero bueno, eh, eh, como tenía la electrónica metida dentro de la caja que estaba puesta aquí, pues para que no hiciera contacto con la parte de atrás del marco, que es de acero, pues lo que han hecho es ponerle cinta de doble cara pegarle esta esponjilla que viene habitualmente con la rams para proteger los pines y le han puesto cinta doble cara y esto estaba pegado aquí tal que así de tal forma que eh, las vías por las que respiran los drivers que son estos, estos pads que veis aquí llenos de agujeritos pues por ahí es por donde, donde refrigeran los drivers entonces pues todo esto estaba tapado con lo cual pues la refrigeración de los drivers será bastante mmm, pésima, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es que tengo estos separadores de nylon que voy a colocar aquí y entonces colocaré eh, un tornillo por cada lado y entonces afijaré la, la placa aquí al marco de tal forma que me quede un poco de espacio por detrás por donde yo puedo pasar los cables fácilmente para dejarlo todo un poco más recogido y un poco más ordenado, así que nada, seguimos. Vale, pues ya tenemos la placa electrónica colocada en su sitio Tanto la placa electrónica como la fuente Ahí atornillada al marco con estos dos tornillos que le hemos puesto aquí, como podéis ver Vale, queda bastante rígida Así que nada, vamos a empezar a recablear todo Me hubiese gustado poner la electrónica de este lado Pero por cómo están los agujeros de... De estas placas colocados aquí para enganchar el Arduino, eh, pues me es imposible colocarlo, colocar la electrónica en este lado. Así que bueno, tendrá que ir en este lado y tendré que ampliar. Tendré que, bueno, aunque los cables están bastante largos, ya ves, aquí debe haber un metro y algo de cable, con lo cual, bueno, probablemente no tenga, tendré que recortarlo un poco seguro. Pero bueno, eh, eso, vamos a, a recolocar todo en su sitio, bien colocadito, pasar otra vez los cables a donde deberían estar y cuando acabe de recolocar todo, eh, volvemos. Como podéis ver, ya está la electrónica casi, casi lista del todo. ¿vale? Tenemos termistores y endstop ya cableados, todos los motores cableados, ventiladores, corriente de la cama y del fusor. Ahora nos queda darle corriente a lo que sería la, la RAMs y en principio con eso quedaría listo. A falta de hacerle aquí una tapita para meter el tema del interruptor y demás. Así que nada, vamos a continuar con, a darle corriente a la RAMS y probar que todo funciona como debería, y continuamos. Bueno, pues ya tenemos la máquina terminada. Vale, ya ha quedado todo completamente listo, con el cable de corriente enganchado, lleva la fuente, la tira de leds la hemos vuelto a enganchar, esta vez va directa, que antes llevaba como un pequeño interruptor, pero bueno, en caso de que quieran se le puede volver a poner, y en principio se lo voy a dejar sin él, y nada, ya estaría recableada. O sea que ahora lo que me queda es entenderla, ver que todo funciona como debe, que los no sé ejes si se mueven para... Sus correspondientes lados y nada más. Esto ha sido el cableado. Os vuelvo a repetir, vale. Sé que a veces es, es un coñazo el recablear todo esto para dejarlo bien ordenadito y demás. Pero creo que es algo fundamental que debéis tener en cuenta, ¿vale? Importantísimo. Siempre dejar los cables lo más ordenado posible para que... Oye, las partes eh, que se puedan calentar de nuestra electrónica Pues que puedan refrigerarse como es debido Así que bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo Y nada, un saludo y nos vemos en el próximo ¡Adiós!